Cuéntanos cómo fue el, el proceso de creación de Reciclando Recuerdos. Bueno, este es un documental que yo realicé en el año 2010, junto con otros cuatro compañeros, pues fue un trabajo de clase. Básicamente, era el trabajo final del semestre del módulo de documental. Entonces, pues el proceso fue como... Muy académico, muy académico uh -huh. y más que todo eh, apuntaba a eso como pues como ejercicio eh, de clase, pero pues al final eh, tuvo como más repercusiones. Claro. Eh, participó en, en Pandora en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia y por el premio en, la, en India Catalina. ¿Qué significó para ustedes este premio? Bueno, pues... Eh, en todos los festivales, hemos estado pues en varios festivales y pues en, ha sido pues un aprendizaje muy grande y ha significado para nosotros como, fue una gran sorpresa porque nosotros no pensamos que, que íbamos a ganar, por ejemplo, en el Festival de Cine de Cartagena. Eh, pues, pensando que era un trabajo eh, de tercer semestre y estábamos compitiendo pues, con, con trabajos de grado de universidades como la, la Nacional de Bogotá Entonces pues, fue una gran sorpresa para nosotros haber ganado, haber ganado el premio, pues también fue muy importante y muy satisfactorio ¿Y de qué se trata este documental? El documental habla de un viaje que yo realicé con mi hermana menor a Puerto Berrío eh, para encontrarnos con mi papá, eh, mi, mam mi hermana no, no lo veía hace, hace como 10 años, no, uh -huh. no se veía con mi papá y mi mamá pues no estaba como de acuerdo con el viaje, entonces fue como todo, eh, o sea, un ir desde Medellín hasta, a Puerto de Río como encontrarse con, con todo eso. Uh -huh. ¿Por qué escogiste una experiencia personal para hacer el documental? Bueno, pues eh, o sea, al principio yo no tenía planteado hacerlo pues como de algo personal ni familiar, sino que dentro de una de las materias que estábamos viendo, el te había que hacer un pues como un trabajo corto de tres minutos de una historia familiar pues era requisito que fuera algo familiar entonces yo en clase empecé a contar pues como las historias de mi papá que él pues reciclaba allá en Puerto Berrío y entonces no sé de ahí pues como que empezó a surgir la historia y vi que pues eh, me podría pues como ir bien con, con eso y hablé uh -huh. con los profesores y pues ellos siempre me alentaron para hacer la historia. ¿Y qué proyectos tenés para, para este año o para los otros años? Bueno, pues en esos momentos eh, yo sigo pues en la carrera, soy, eh, ya voy a empezar el sexto semestre y pues yo... Eh, con distintos amigos seguimos pues como en todo lo, en todo lo que es la realización audiovisual, Dentro, la otra semana vamos a estrenar pues un videoclip eh, de una banda que se llama Panorama, entonces eso es como uh -huh. lo más próximo que hay pues, que en, en, en las cosas que estoy en estos momentos. Bueno, muchas gracias Catalina por venir y nos vemos la próxima semana en Directores. No me gusta que me regañen y hoy mi mamá me regañó. El quiere que yo viva de una ratonera como vivir, él, no progresar, no salir adelante, no sacar los hijos, los hijos adelante. Eso no es vida para mí. ¿Se lo gustó? ¿Cómo vivir? Te gusta. No me gusta atrofiar su vida de esa manera. Me dijo que porque era tan terca, que para qué iba a Puerto de Río a perder el tiempo y a gastar plata, que porque no podía ser una persona normal, pero. ¿Y qué es ser normal? Yo sé que él sí nos quiere, a pesar de que nunca lo escuché de su boca. A pesar de que no estuviera en mi primera comunión. A pesar de que en vez de una muñeca me regalaron una chocolatina de 100. ¿Es que yo yo me, no son las mismas? No. Ah, no, porque son más chiquitas primero, ¿sí o no? Por eso es que aguantamos este calor. Porque lo quiero. Porque lo queremos. No es que me dé pena, pues si que es que no, eso es normal. Es <risa> que... es normal que... Mm.